¿Cómo están? Espero que estén supremamente bien y el día de hoy en nuestra sección Emprendedores, Carol, y quiero explicarte cuáles son los beneficios de venir a nuestras tiendas físicas y vivir la experiencia del formato autoservicio. Así que ven, acompáñame. Carol en cualquiera de nuestras tiendas en Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla a excepción de Cali Centro. En estas tiendas vas a encontrar una experiencia inigualable ya que tiene mucho confort, un aroma increíble y es también muy fresco. Te esperamos.